Horóscopo de escorpión para hoy, 29 de marzo de 2018. Toma un rol más activo en mejorar tu salud general. Quizás te consideres víctima de ciertas cosas y cargas genéticas que te hacen actuar de tal manera. Ten presente que tú eres quien gobierna a tu propio cuerpo y quien crea tu propio destino. Recuerda que literalmente eres lo que comes. Tu cuerpo necesita nutrientes y vitaminas para permanecer saludable y feliz. La configuración planetaria de hoy te ayuda a recomenzar en esta área de tu vida. En la descripción del video encontrarás tu horóscopo completo de amor, salud, dinero y fortuna. También encontrarás el horóscopo de parejas y tus números de la suerte. Visita horoscopodehoy.online, para ver tu horóscopo todos los días antes de las 6 am hora de México. No olvides suscribirte y activar la campanita.